Pa González. Pregunta sobre la música ¿Qué tanta importancia le das en tus partidas? ¿Alguna canción que te guste destacar? Requiem for a Dream está muy quemada <ríe> En cuanto a la música Ahora mismo solo tengo una partida y, y, y solo puedo tener una por el tiempo Que es en Roll20 Y le doy muchísima importancia, importancia Yo me senté un día entero A revisar todo el audio gratis que hay en Roll20, y me los separé por categorías tipo combate, misterio, terror, dungeon, y cosas así y le pienso música a las diferentes escenas que me gustaría que sucedan en la sesión y eh, en base a eso las voy cambiando Sobre todo con Roll20 que es fácil, hago un clic y listo <risas> Chegar ¿Cómo haces vos para combinar el desarrollo de algunos personajes con la trama de tu historia? O sea que vayan combinados, básicamente que puedas pensar en el, desa desarrollo, el desarrollo a de gran plazo, bien esta pregunta está buena y tiene que ver con la planificación de la aventura Porque vos planificas la aventura y decís, bueno, esto es lo que yo quiero que suceda y a, a, gran, a gran escala, ¿no? Pero antes de, de sentarme a desarrollar la aventura, yo les pido a ellos, a los jugadores que me den un background y cada tanto les voy preguntando cosas sobre su personaje ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le gustaría? ¿Qué, a, ¿A qué le gustaría apuntar? ¿A dónde se quiere desarrollar? ¿Cuál es su objetivo? Y cosas por el estilo para sacar información de ahí y meterla en la historia. Porque sin los jugadores, el mundo... Si yo preparo el mundo solo como se me ve a mí, los, jugadores, los personajes de ellos van a quedar fuera de tono. Y son importantísimos los personajes de, de ellos. Así que los tengo que usar. Si alguno de los personajes tiene, por ejemplo, qué sé yo, una espada familiar, hago que esa espada de alguna manera sea reconocida en el mundo. Porque tal vez yo iba a usar un objeto reconocido en el mundo. Si alguno de ellos tiene... Eh, un pasado que estuvo en una prisión Hago que la prisión sea un lugar en el mundo Y la gente hable de ellos Y tal vez él fue algún preso conocido Entonces tal vez haya rumores sobre esta persona Entonces todos los datos que ellos me dan En el background trato de incluirlos Directamente en la, en la historia o en el mundo Para que sea parte de Tiago Álvarez Ferrero ¿Cómo puedo ayudar a un jugador que se le da mal Crear personajes y o personalidades? Los quiero mucho <risa> Gracias Eh... ¿Cómo es lo de crear mal personajes? ¿Los crea mal a propósito? O Imagino que lo de las personalidades es que son todos los personajes similares. Esta persona... Un consejo que suelo dar es que jueguen estereotipos tipo el bárbaro tonto con el hacha. Es muy fácil, pero esa es la razón por la cual los doy. Lo que, lo que sucede con este tipo de, de, de personajes que les cuesta salirse de un tren de pensamiento y meterse en el personaje y tratar de Actuar de otra manera Entonces Si vos jugás un estereotipo Ya sabés cómo esta persona reacciona Y va a ser diferente a, a lo que vos Sueles hacer Entonces Al principio Te va a costar un poco Pero una vez que entiendas Digamos que el bárbaro tonto con el hacha Siempre actúa de esta manera Te vas a ir despegando de vos Y eventualmente vas a poder Lograr crear una personalidad Un poco más interesante eh. También hay que ver Digamos si a esta persona le gusta Esto que está haciendo Porque muchos mucho jugadores Se la pasan re bien haciendo personajes súper estúpidos o, o un mago sin inteligencia que le gusta pelear, cosas así. Y está bárbaro, eso, eso es súper válido. <risas> Cadar. En alguna partida tus jugadores se encariñaron mucho con un lugar, tabernas, tal vez plazas. Uf, sí. Con lugares, sí. En la partida anterior ellos tenían que salvar un pueblo. Originalmente ellos eran los héroes del pueblo que iban a recuperar el objeto. Después terminaron en la capital del reino y, y también le tomaron mucho cariño el lugar. Cuando las veces que viajaban, digamos, ellos se sentían en, en casa y eso era parte de la descripción del lugar como como ellos, a, al cambiar de lugar, tal vez recordaban un poco cómo era estar ahí eh, pero sí, eh, tabernas, no, so, no solo lugares grandes, sino como vos decís, edificios identificables tal vez les gustaba más pasar la noche en, en el orfanato que habían ayudado a, a salvar que, que yo, un hotel, o una taberna, algo por estilo Nico. Un jugador me preguntó si un enemigo al recibir daño de Firebolt Podía tener ventaja en el ataque Ya que describí que la flama le quemó un poco la cara al enemigo ¿Vos cómo lo hubieras resuelto? <risa> es una buena pregunta Y está bueno que lo piensen así Porque tal vez le agregue algo que No estaba visto en el hechizo Por una cuestión de De, de legalidad Obviamente no existe ese efecto Pero en la, man, eh, Es un buen ejemplo de que la manera en la que vos Describís las cosas puede cambiar los aspectos, y está bueno yo en ese momento, si sí me sorprendió porque se si pasa que los jugadores vienen con algo que te sorprende tal vez se lo hubiera dado o tal vez le hubiera explicado que le faltó algo para que eso suceda, y tal vez ese jugador se enfoca en lograr ese pequeño esa pequeña ventaja pero está muy buena la, lo que lo plantea, yo hubiera tomado esas dos opciones Tal vez Firebolt es un hechizo muy chiquito como para generar ese efecto, pero qué sé yo, manos ardientes o algo más de más nivel, puedes llegar a generar algo así. Lo que sí, viene ahí ese jugador. <ríe> Pulsalo. ¿Cómo manejar la subida de nivel en medio de una secuencia? como ahora? ¿Ganan todos los espelos los slots ahí nomás, el HP también? ¿O esperas que descansen? O algo así. Yo lo hago en tres sesiones, porque me es más cómodo. Lo que sí, en el momento que ganan las cosas, no importa lo que estén, Aparecen con todo gastado Tienen que descansar y ahí, cuando se recuperan, van a volver con sus habilidades nuevas Pero lo hago en tres sesiones, para que no haya... Es más fácil <risas> Lo mata. ¿Qué recomiendas para aprender a rolear un personaje? Yo quiero ser un clérigo sanador, pero no sé qué podría ver para aprender a rolearlo Tenemos muchos videos sobre esto, creo que cómo crear un personaje, cómo crear un NPC Cómo ser un buen jugador la idea de rolear es que tu personaje tenga una personalidad Que sea alguien que resalte de alguna manera Que se tenga fallos en otra Así que vos tenés que, que crear eh, Que darle una personalidad Que le guste alguna comida Que no le guste otra comida Que le atraiga un tipo de música Que tenga un interés político eh, Todos estos pequeños detalles Te van a dar información De cómo, de cómo tu personaje tiene que re reaccionar Al mundo en el que está Esto es lo que vos tenés que tratar de hacer Y todas estas cositas las anotás también importantísimo crearte una historia previa, el background, así sabes de dónde salió tu personaje, te anotas todos estos detalles y cuando tengas que rolearlo vas a tener mucha información sobre esta persona, sobre cómo va a poder interactuar con el mundo alrededor de él. Pero esto es. <risa> y bueno, alguna más. <risa> eh, Kadar, ¿Cuál fue el giro en la trama más loco que has hecho? ¿Cómo reaccionaron los jugadores? Uf, no me acuerdo. <risa> eh, ah, había uno... <risa> Había uno que un, un, se encontraron un NPC muy temprano en la aventura y la, en las circunstancias que se lo encontraron desconfiaron instantáneamente de este, de este tipo. Pelearon contra él incluso en un momento. Y después se dieron cuenta que tenía una mano de cerámica. Estaba, toda la mano era, era estaba dura de cerámica. Y conforme fueron aprendiendo cosas, se dieron cuenta que en realidad no era un ladrón, no los quería robar. Lo que quería era que ayuden a, a otro NPC que era una una noble que iba a ser reina, eh, y eh, cuando, cuando finalmente lo consiguen hacer, ya era muy tarde para agradecerle a este personaje porque se había convertido todo en una estatua de cerámica, y, y ahí quedó, y reaccionaron diciendo no, porque yo quería hablarle a este tipo, pero bueno, <risa> hubo varios así, <risa> eh, o, o cuando se revelan detalles de los personajes que no se sabían eh, Tuvieron un asedio y murió un NPC Y había una guerrera que ellos conocían Que era re seria, era la hermana de la reina Era, era una, una paladina de Sif, la diosa de la guerra Y murió este NPC Que ellos lo querían mucho Y la primera en llorarlo y en, a, y en abrazar su cadáver fue esta paladina Y ahí se enteraron digamos, que ellos estaban, estaban casados y nunca lo supieron y nada, la sorpresa ellos fueron... Por <ríe> <Bueno>, así. <ríe> Tiago Álvarez Ferrero. ¿Es necesario que haya muchos combates en las partidas? No, no, no es necesario que haya ninguna cantidad de combates. En, en ningún tipo de juego, no, no solo de ID. De hecho si, si ves algunas de las sesiones que tenemos nosotros ya jugadas, hay sesiones enteras donde no combaten los jugadores. O hay sesiones enteras donde, si bien tienen un desafío, que no es un combate, están haciendo tiradas y tomando acciones por turnos como si fuera un combate Entonces, si vos querés generar tensión, podés hacer algo para que no sea solo pelear todo el tiempo Tal vez haya un misterio, tal vez una, una secuencia de sigilo O simplemente rolear y que sea un misterio Investigar, descubrir pistas y demás Ojo de YouTube Me duele mucho la garganta cuando intento interpretar voces ¿De ¿Alguna otra forma de rolear personajes? Sí <risa> Primero <risa> Si te duele la garganta, al hacer voces probablemente estás forzando la garganta el, esto lo aprendí en clase de canto La voz Tiene muchas más cualidades Digamos y, y se puede modificar De muchas más maneras Que solo Forzando la garganta Yo entiendo lo que decís Como que cuando haces sé Todas voces rasposas Eso sí forza la garganta Pero puedes hacer voces nasales Que se escuchan todas así. Y ahí la garganta No le estás haciendo nada Tampoco le estás haciendo nada al, al, A la nariz Pero Estás generando una voz nueva También podés hablar Más grave Y más lento más aireado O más finito Y cosas por el estilo Trata de, de expandir las voces a, a, a personajes que no solo usen esa voz rasposa, que está buenísima, es, ayuda un montón. Pero también incluso tu voz normal, hablada a otra velocidad, le da a un NPC una, una cualidad interesante. Un NPC, voz, esta es tu velocidad normal de, de, de habla, y viene un NPC, que habla mucho más lento, por cualquier motivo. Entonces, cada vez que se encuentre con esta persona y va a hablar de esta manera, va a ser diferente. Y vos no estás forzando tu voz para nada. Así que es importante cuidarse la voz. Mucho té con limón y miel. <ríe> Leandro Corriere quiero hacer un personaje que sea cocinero. ¿Qué reglas de cocina en DD conoces? ¿Hay algo además de, por ejemplo, arcanos desenterrados, dotes o herramientas de cocina, quizá magia? No, <ríe> creo que no. Lo que sí podrías buscar la manera es con tu DM de que... Tal vez relacionarlo un poco con la alquimia y que puedas llegar a crear comidas que tengan efectos. Eh, tal vez alguna especia que, no sé, te da ventaja en las tiradas de carisma. O, o eh, pimienta que haga estornudar, cosas por el estilo. Tal vez te pueda ayudar un poco por ahí. Leo Ultra Crédito. Rápido, Laya. No hay tiempo de preguntas. Vengo del futuro. Debes hacer un video acerca de cómo calcular la clase de amenazas al combate montado. Ay, perdimos a la humanidad. Carlos Gutiérrez, ¿cómo fue tu experiencia streamando juego? Es raro, es raro, todavía no, no estoy del todo entendiendo cómo se configuran las herramientas de stream, pero yo la pasé bien. Se sintió copado tener gente que nos mire jugar y que esté en el chat ahí charlando, porque además yo no conozco el LOL, y justo cambiaron todo el show. Intendía mucho menos, así que me tiraban tips. Y, y está copado, se siente como jugar... Videojuegos con amigos, tipo en un lugar y están todos charlando de las cosas que están pasando. A mí me pareció súper divertido, discurre, bueno. Puélzalo. Pues, Soy de Menovato y los jugadores en la partida en general van a lo primero que les aparece en la misión. Nunca preguntan nada ni dan como un jueguito. Yo probo varias cosas, pero ¿tenés un consejo? El consejo que suelo dar <risa> en estas situaciones es que suele pasar con muchos grupos que es así: lo primero que vos le pones adelante lo siguen, ¿sí? Yo suelo poner un NPC que les, que les cuestiona por qué hacen lo que hacen tal vez en algún momento siguieron las, las indicaciones de, a, de un criminal hicieron que el, el hombre rico del pueblo tome control de ahora de un bosque entero y sea el dueño de la cerradera y que venga un NPC y les diga ¿por qué hicieron esto? y no van a tener una respuesta más que decir nada, somos so, somos, somos tontos y seguimos lo que teníamos adelante <risa> entonces es parte de, del DM, sobre todo en grupos nuevos, ayudarlos a investigar. Investigar, cuestionar, eh, resolver problemas, es algo que como grupo tiene que aprender. Y tener un NPC que les cuestione lo que hacen, les pregunte por qué, los va a ayudar a ellos a preguntarse después por qué. Así que ese es un, un consejo criterio. Catril voy a hacer la misma pregunta en Discord. ¿Qué te gusta de tus jugadores? Eh, es una linda pregunta. La, hay, hay, hay una gran cualidad de cosas que todos tienen yo creo que como, como grupo de amigos nos conocemos hace ya un tiempo y nuestra forma de, de, de comunicación es constante y, y charlamos un montón compartimos muchos gustos, somos muy diferentes en otras cosas, entonces eso hace que todo el tiempo haya haya una dinámica interesante entonces cada cada uno de ellos individualmente es Super divertido a la, a la manera de jugar Porque obviamente Ellos como jugadores tienen su, su propia Charla entre jugadores Pero cada uno conmigo Habla habla algo muy personal de su personaje Entonces veo la dedicación individual Que cada uno de ellos tiene Con los personajes Y, y de hecho ustedes lo van a poder ver en las partidas De, de Twitch Todo lo que hacen sus personajes y, y cómo lo llevan a cabo Son cosas que ellos piensan y se preocupan la forma en la que reaccionan, la forma en la que en la, en la que demuestran cosas. Son todas, son todas personas muy dedicadas que le ponen mucho cariño al, al, a jugar. Y eso me encanta. Y, y después cada uno tiene sus su, su pequeñas cosas individuales. Bachi, por ejemplo, toma muchísimas notas y es muy detallista en todo lo que escribe y en toda la información que yo les doy. Eso está genial porque eh, si, siempre, siempre es copado tener a alguien en la mesa que tome notas y, y de esa manera. Eh, Max, por ejemplo, se, se presta mucho al teatro y demás, y Luciana se, se copa más haciendo los chistes. Entonces, hay, hay algo súper, súper interesante ahí recopado. No, bueno, hay muchas otras cosas más que me gustan a ellos. Por ejemplo, que se animen a, a probar cosas nuevas, que, que existan los grunks en el mundo de, que estoy jugando yo, es gracias a ellos, digamos, que, que no quiero jugar una rana. Eh, o que la clase de... O que la subclase de mago de, del... ...que eligió Bachi... Y ...también es por ella... Digamos, ...porque ella dijo... ...yo quiero por esto... ...bueno, dale, vamos... Eh, ...y además después de jugar con ellos... ...tanto tiempo... ...veo también la diferencia... ...en los personajes que juegan... ...hay... ...vi... ...puedo hacer un paralelismo... ...entre los personajes viejos de ellos... ...y los nuevos... ...y son completamente diferentes... ...y se nota... ...la forma en la que reaccionan... ...Bachi antes de jugar la maga... ...estaba jugando un paladín... ...mucho, mucho más bruto... ...que la maga actual... Eh, ...Luciana estaba jugando un personaje... Eh, ¿eh? Dos personajes uno, uno un poco más eh, Más caótico, más tirando a lo maligno El otro mucho mucho más bueno eh, Max estaba jugando una rebelde ahora está jugando un tipo súper centrado No me quiero no explayar quiero mucho más Pero son, es un lindo grupo es un Muy lindo grupo de jugadores Estoy viendo acá mucho cariño Muchísimas gracias por pasar hoy eh, hubo mucha gente copada tirándonos buena onda, siempre está buenísimo recibirla y me alegro mucho que les guste el contenido que hacemos y, y la forma en la que hacemos porque a nosotros también ¿no? nos encanta hacerlo así así que creo que eso es todo eh, voy a voy a cerrar el stream acá creo que eso es todo ¿no? bien muchísimas gracias por pasar, nos vemos en el próximo stream